Ya vemos información que es lo que ocurre en la ciudad del Alto, los trabajadores en salud se encuentran en emergencia en el hospital holandés de la constante falta de insumos, de medicamentos, de equipos y la protesta es contra la alcaldía. personal médico, nosotros no tenemos de muchos beneficios quisiéramos ser insertados a la ley general del trabajo como cualquier otro trabajador pero lamentablemente pues no tenemos estos beneficios y por eso es nuestro reclamo y vamos a seguir adelante hasta las últimas consecuencias queremos que la población se sume a esta, a esta lucha porque es también para ellos lo que estamos pidiendo es mejor infraestructura que el hospital no le falte toda la, toda la medicación los insumos los equipos que se lo merece la población. La situación se agudiza más, este hospital pues tiene entre un 70 80% del personal que es a contrato, son dos a tres meses que no se le está pagando. Llegamos a un promedio de 50, 60 pacientes entonces hay días hay meses en que está vacío porque no tenemos las condiciones, no hay placas de rayos X, no está funcionando la terapia intensiva, no tenemos algunos insumos como ventiladores en neonatos, entonces nosotros transferimos a los pacientes, no están en nuestro hospital. Cuando no tenemos insumos para alimentación, los pacientes no pueden recibir ningún tiempo de comida porque no tenemos proveedores que tengan dinero para poder venir e invertir, ya que no les pagan. Les deben de años y lamentablemente no puede solucionar nuestra administradora y en este caso nuestra alcaldesa. Sí, para mi hija que va a esperar pero no hay atención, está ya de nueve meses, ¿y cómo voy a hacer? La señora Chapetón no está cumpliendo con sus deberes, más directo no está cumpliendo. Esa la diligencia para todos los médicos, todo lo que no les está pagando cuatro meses, no puede ser nosotros, nos perjudica de plano. Nosotros tenemos reabs, la ¿Cómo se dice? Eh, lo que uno se enferma no espera. Cualquier santo se puede morir mi hija o mi nieto. Y Nosotros desde las 4 de la mañana hemos venido a hacer fila para sacar ficha. Yo me tengo que comprar de la calle la mayoría de los insumos. Aquí los, nos dan diclofenaco, complejo, eso nomás nos ponen de inyección, no hay nada más. Lo demás tenemos que comprarnos de la calle. Sí, estoy esperando para que le atiendan a mi tío, está muy mal, y pero ahora nos dicen que no nos van a atender no sé. venimos desde tan temprano y mira, para nada yo pienso, no como la señora Chapetón se hizo cargo de la alcaldía debería agarrar y pagarles puntual porque a, no, a ningún personal de la alcaldía les paga puntual siempre de tres meses, dos meses les hace esperar mucho y, y mira la gente, cómo va a trabajar sin sueldo sin nada, tienen que comer, tienen familia yo quisiera que la alcaldesa por lo menos les pague puntual y así los médicos y todos los que trabajan ahí trabajarían con ganas, yo pienso.